Un contrato indefinido se está convirtiendo en una criatura mitológica, pero ante eso los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho que decir. Bienvenido a Asesoría Jurídica. Para cubrir sus necesidades de mano de obra, las empresas deben recurrir como regla general a realizar contrato indefinido. Los contratos temporales solamente pueden celebrarse en casos excepcionales. En el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores se menciona que solo se pueden realizar contratos temporales en los siguientes casos, para obra o servicio determinado, por exceso de tarea o acumulación de pedidos y para sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto de trabajo. La obra o servicio ha de tener autonomía y sustantividad dentro de la propia actividad de la empresa y se ha de especificar e identificar con claridad y precisión. Un ejemplo de obra con autonomía propia es si se contrata un albañil para la construcción de un edificio cuya exacta ubicación ha de especificarse en el contrato. Un ejemplo de servicio así se contrata a un informático para que renueve los sistemas o programas que venían usándose en la empresa. Un contrato por acumulación de tareas o exceso de pedidos ha de hacerse en alguna de esas dos circunstancias. Así pues, una empresa industrial que recibe un pedido extraordinario que no puede cubrir con su plantilla, puede utilizar la contratación temporal para satisfacer sus compromisos dentro del plazo pactado. En el contrato por sustitución se desarrollan las tareas que venía realizando otra persona, cuya identidad se ha de hacer costar y cuyo contrato se ha suspendido, por ejemplo, por incapacidad temporal. Es muy importante saber que lo que convierte un contrato en temporal es que se da alguna de las circunstancias que hemos comentado. En el contrato se puede hacer constar que es temporal, pero si no se da ninguna de estas circunstancias no tiene trascendencia alguna. Así, alguien que se ha contratado para realizar tareas permanentes en la empresa ha de contar con un contrato indefinido. Si no es así, cabe denunciarlo a la inspección de trabajo para que sea ésta quien modifique la naturaleza del contrato. También demandar a la empresa pidiendo al juzgado que declare el carácter indefinido de la relación. Es posible que el empresario ponga fin a la relación laboral, en ese caso debemos reclamar como si se tratara de un despido. Es importante destacar que en el caso de que se demanda a la empresa para que cumpla algunos de los derechos que la ley otorga al trabajador como por ejemplo el reconocimiento de la naturaleza indefinida del contrato cualquier posible represalia está especialmente sancionada por la ley. De modo que si se llegara a despedir al trabajador por haber reclamado sus derechos, ese despido sería nulo y a pie de readmitirle con el abono de los salarios dejados de percibir. Aunque no se califiquen por la ley como temporales, sí que pueden ser considerados como tales otro tipo de contratos, como los contratos en práctica y para la formación. Y esto es porque no dan lugar a un contrato indefinido. No obstante, al contrario de lo que ocurre con los auténticos contratos temporales, estos otros presentan muchas variaciones en su regulación legal. Con los contratos para obra-servicio, exceso de tarea o acumulación de pedidos o por sustitución, los derechos del trabajador temporal han de ser los mismos que los del indefinido. La única diferencia es que el contrato se terminará cuando sobrevenga la causa especificada en el contrato. Un supuesto muy frecuente en el que las empresas recurren ilegalmente a contratos temporales es en el de las empresas de temporada, como por ejemplo, hotelera en verano o grandes almacenes en Navidad. En tales supuestos estamos ante trabajo a tiempo parcial. Como dice el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fecha ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fecha ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido. Finalmente, quienes trabajen para la misma empresa un periodo de 24 meses o más dentro de un periodo de 30, adquieren automáticamente la condición de trabajadores indefinido. Al extinguirse la relación de trabajo, el contrato de duración determinada da lugar a una indemnización de 12 días por año trabajado. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, dicha indemnización asciende a 20 días. Por contra, en caso de que se extinga un contrato indefinido, la indemnización será de 20 o 33 días. Según se trate de un despido por causa objetiva o despido colectivo, o que se trate de un despido improcedente. El despido procedente por causa disciplinaria no da lugar a indemnización. Para más información, no dudes en contactar con tu sede de CNT. Hasta aquí Asesoría Jurídica. En el próximo programa conoceremos más sobre los despidos. Hasta entonces, echa un vistazo al resto de nuestros vídeos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo si crees que pueden ser útiles para otros compañeros y compañeras. Salud.